Un día nuevo y me siento con más fuerza. Siempre adelante nada de dar reversa. Todo compensa. Si lo haces bien, nada mal. Siempre el bien, mami está bien. Gracias a Dios, ama borisquinha. Gracias a Dios, el plafela. Estamos bien, estamos bien. los he visto, visto. Gracias a Dios por las bendiciones. Gracias, mami, por tus oraciones. Gracias, amigo, por no fallar. Gracias, hermano, por en mi confiar. Yeah. Gracias a Dios por las bendiciones. Gracias, mami, por tus oraciones. Gracias, amigo, por no fallar. Gracias, hermano, por en mi confiar. Yeah. Si me busco a ninguno, nada le va a faltar. No dejen de confiar, yo no le voy a fallar. Bendiciones para el que me dese el mal. Hable lo que hable, no le voy a bajar. Falta poco para llegar a la meta y no me voy a cansar. Voy a luchar hasta llegar, hasta llegar. Tú que me apoyas, gracias por los likes. Le juro que no le voy a defraudar, voy a llegar, voy a llegar.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 por los likes, les juro que no le voy a defraudar. Voy a llegar, voy a llegar. Solo tienen que confiar en mí. Yeah. Tienen que confiar, tienen que confiar. Yo no le voy a bajar, no le voy a bajar, no le voy a bajar, no. no, no, no. Gracias a Dios por las bendiciones. bendiciones. Gracias, mami, por tus oraciones. Gracias, amigos, por no fallar. No. Gracias, hermano, por en mí confiar, yeah